¿Qué significa mi cabello para mí, independientemente de cómo lo lleve? Teniendo en cuenta que las trenzas, o el afro, o el turbante tienen una connotación con simbología eh, Para mí, Kiriat Sotillo Me abrazo mucho del relato de Sansón Para mí, mi cabello, independientemente de cómo lo lleve Ahora que lo acepto y lo reconozco, es la fuerza que tengo para ser voz y para dar abrazo a todo aquel que lo necesite en su momento desde este camino de la negritud.